Señor presidente, señorías, gracias. Tengo el poder la capacidad de decidir. El de hecho de decidir, nos vamos a decir nosotros. Hay muchas cosas. Bueno, vamos a ver. Eh, bueno, las enmiendas. Eh, bueno, primero, agradecer a todos los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Yo creo que completan eh, la moción que, que presentaba eh, nuestro grupo. Estoy magnánimo. Yo creo que la mayoría de las, de las enmiendas las vamos, las vamos a aceptar porque de alguna manera complementan y puede podría podría llegar a ser ese, ese orden del día de esa conferencia eh, que comentamos que había que hacer, pero que, como bien ha dicho el portador, el portadorista, pues efectivamente igual no sirve para nada. Pero bueno, eh, hay que tener algo de esperanza, fe, esperanza y un poco de calidad. Bueno, eh, en concreto, de las enmiendas que presenta eh, eh, Compromiso, aceptamos la enmienda número uno la número dos la número cuatro y la número cinco ¿Eh? luego de las que presenta el partido socialista eh, aceptamos todas nos parece que completan efectivamente o matizan algunas de las cuestiones que nosotros eh, hemos planteado y bueno para coincidir también algo con los amigos y amigas de, de los ciudadanos cuando hablamos de, de incorporar criterios de equidad e inclusión, vamos a aceptar también lo de lo de lo de calidad, Muy bien,